En torno a la desalentadora situación que ha generado el voraz incendio que afecta a la Amazona desde hace ya varios días, que ha sido calificada por algunos sectores como una crisis internacional, cuestionamos al ambientalista Víctor Almanzar sobre las consecuencias mundiales de esta zona boscosa, considerada como el pulmón del planeta. Yo diría que de, de, de forma directa afecta al mundo porque eh, cuando uno habla de medio ambiente habla de una sola realidad, de, de un mismo entorno. La, la naturaleza es, un, es una sola, el planeta Tierra es uno solo y lo que le sucede a una parte le sucede a la totalidad. En el caso de la Amazonas esto es grave porque nosotros estamos hablando de la mayor reserva eh, biológica forestal de, del planeta Tierra. Se, se estima que la Amazonas tiene un 25% de... de, de Imagínate que la selva amazona vaca en eh, nueve países, porque eh, parte de la amazona ¿no? o sea, la mayor parte está en, en Brasil, pero también alcanza a Venezuela, Colombia, eh, eh, Surinam, la Guyana Francesa, eh, la, la, la Guyana también, eh, Ecuador, Perú, etc. Estamos hablando de nueve países, nueve naciones. Estamos hablando de la reserva de, del capital genético más grande del planeta Tierra y ese incendio realmente es una amenaza, sobre todo en estos momentos que nosotros estamos viviendo en una crisis ambiental, en una crisis planetaria y, y una, ese incendio que realmente no es como aquí en República Dominicana, que esto es me, media isla, está, está en, la, en la selva amazona, en, en esa zona en el, en el continente, hay años donde los incendios como, como esto, más la deforestación que se hace para ganadería y para conuco se lleva una superficie eh, casi igual a lo que es la República Dominicana. Entonces, un incendio como esto es una amenaza porque se van perdiendo formas de vida que todavía no se conocen. La, la Amazona, a pesar de que ha sido uno de los espacios naturales más estudiados, todavía es desconocida. La, la diversidad de, de que hay ahí en la flora, como en la fauna, todavía es desconocida. Entonces, los incendios como esto no solamente... Eh, se llevan forma de vida que todavía la ciencia no, no conoce. También eh, yo diría que incrementa el problema de, del cambio climático porque estamos hablando de la zona de secuestro de carbono más grande del planeta. Cuando hablo de secuestro de carbono, estoy hablando... Que ahí hay un sumidero de una de las sustancias que más contribuye al cambio climático, que es el, el dióxido de carbón. Entonces, eh, los bosques secuestran o pues, son sumideros de, de dióxido de carbón. Entonces, cuando estos incendios disminuyen la posibilidad de contrarrestar los problemas del cambio climático. NTN, Arismendi la Antigua.